En el siguiente vídeo vamos a ver las principales herramientas farmacológicas del tratamiento del dolor lumbar. Antes de continuar es muy importante que recordéis que aunque algunos de estos fármacos no están sujetos a prescripción médica pueden producir efectos adversos por lo que es recomendable que todos estos fármacos sean prescritos por un médico. Previamente a la instauración del tratamiento farmacológico es recomendable tener en cuenta ciertos aspectos como la edad del paciente, la dieta otras patologías, las posibles interacciones medicamentosas, las funciones cardiovascular, renal y el riesgo gastrointestinal. En la mayoría de los pacientes con dolor lumbar, este va a ser el primer y único tratamiento. Sin embargo, existen pacientes con dolor lumbar que son candidatos a una técnica mínimamente invasiva y el tratamiento farmacológico pasaría a un segundo estadio y se prescribiría como coadyuvante. No obstante, como la principal causa de dolor lumbar va a ser de origen musculoesquelético, normalmente el tratamiento se va a iniciar de la forma más conservadora y por vía oral. El método analgésico farmacológico más lógico y útil para tratar el dolor crónico es el propuesto por la OMS para el dolor oncológico, pero se puede extender perfectamente a los pacientes con dolor crónico no oncológico. Una de sus principales características es la prescripción de fármacos básicamente analgésicos según su potencia analgésica. Este método se denomina escalera analgésica. Ante un dolor lumbar, lo habitual es tratarlo con fármacos analgésicos convencionales, AINES, más o menos antiinflamatorios y o paracetamol. Siguiendo la imagen que vemos en la pantalla, tenemos un primer escalón que correspondería a un dolor de intensidad leve o moderada. Los analgésicos más utilizados en este estadio son los AINES o los analgésicos no opioides son los fármacos más consumidos globalmente por los pacientes en la práctica diaria, siendo muy habitual la autoprescripción. Dentro de estos AINES o analgésicos no opioides encontraríamos al paracetamol. El paracetamol es, según todas las guías de práctica clínica y recomendaciones, el fármaco de elección en el tratamiento de la lumbalgia aguda y subaguda, inespecíficas y probablemente en la lumbalgia crónica no tanto por su eficacia, sino por su mejor perfil, riesgo-beneficio y por la evidencia de su efectividad en otros procesos dolorosos osteoarticulares. Los efectos adversos son infrecuentes, pueden aparecer pequeñas elevaciones de las transaminasas hepáticas y habría que evitar dosis muy elevadas. Tendríamos que tener especial atención con la dosis máxima diaria en ancianos y en pacientes desnutridos. El siguiente grupo serían los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Los AINES son eficaces en el tratamiento del dolor lumbar. Para muchos autores formarían parte del primer escalón del tratamiento del dolor lumbar específico junto con el paracetamol. Mientras que otros autores opinan que deben utilizarse como segunda elección cuando el paracetamol es ineficaz. Los AINES deberían ser utilizados para el alivio del dolor leve moderado a corto plazo y no se recomienda utilizarlos más de cuatro semanas en pacientes con lumbalgias agudas. En las lumbalgias crónicas la evidencia es más limitada. Los aines son más eficaces que el paracetamol, pero también están más asociados con efectos secundarios, por lo que deben ser utilizados en pequeños periodos de tiempo y en fases de reagudización del dolor. Todos los aines pueden asociarse a efectos secundarios cardiovasculares, gastrointestinales y renales. Otro de los fármacos que eh, estarían y que servirían para el tratamiento del dolor serían los fármacos ayudantes. Dentro de este grupo estarían los antidepresivos. El dolor crónico no es solamente una experiencia nociceptiva, también implica un componente afectivo, cognitivo y de comportamiento, por lo que los antidepresivos pueden tener su papel en el dolor lumbar crónico, aunque no deben ser utilizados de forma rutinaria. Sus propiedades analgésicas son independientes de las propiedades antidepresivas. Los antidepresivos tricíclicos son una opción terapéutica en el tratamiento del dolor lumbar crónico, aunque no como fármacos de primera elección por sus conocidos efectos adversos como son la somnolencia, sequedad de boca, mareos y alteraciones del eh, electrocardiograma. Pueden considerarse cuando los fármacos anteriores son ineficaces, comenzando con dosis bajas y aumentando progresivamente hasta alcanzar el objetivo terapéutico y hasta que aparezcan los efectos secundarios. Otro de los fármacos que se podría utilizar como coadyuvantes en el tratamiento del dolor lumbar son los relajantes musculares. Los relajantes musculares estarían indicados en el dolor lumbar agudo, donde se recomienda utilizarlos en pacientes con dolor lumbar y espasmo muscular intenso durante entre 3 y 7 días, nunca más de 2 semanas porque tienen muchos efectos secundarios y pueden inducir a la dependencia. Un tercer grupo de fármacos que se pueden utilizar como coadyuvantes en el tratamiento del dolor lumbar son las benzodiazepinas. Pueden ser una alternativa a los relajantes musculares a pesar de su evidencia controvertida tanto para el dolor lumbar agudo como subagudo y crónico, teniendo muy en cuenta ese balance riesgo-beneficio porque pueden aparecer tolerancia, abuso y adicción y siempre en periodos muy cortos de tiempo se pueden aconsejar en periodos cortos para las exacer exacerbaciones del dolor lumbar crónico. Un cuarto grupo de fármacos serían los corticoides. A pesar de ser una práctica habitual, no se aconsejan en el dolor lumbar agudo, ni en la lumbociática, ni orales ni parenterales. En vista de la falta de beneficios demostrables, el riesgo de uso por aparición de grandes, eh, gran cantidad de efectos secundarios es eh, inaceptable. En el segundo y tercer escalón, utilizaríamos los opioides. Se puede clasificar en función de su estructura, su afinidad por los receptores, por su origen natural, semisintético y sintético, o por su potencia. Teniendo en cuenta este último aspecto, podemos dividirlos en opiáceos menores o débiles, entre los que están la codeína y el tramadol, y que ocupan el segundo escalón analgésico de la OMS. Y opiáceos mayores o potentes como la morfina, la metadona, la oxicodona, el fentanilo, la buprenorfina y el tapentadol que estarían incluidos en el tercer escalón. Son los fármacos analgésicos más potentes disponibles. El uso de opiáceos es habitual, sobre todo en situaciones de dolor oncológico, dolor quirúrgico, postraumático o en grandes quemados. ¿Cómo podríamos usar los opiáceos del segundo escalón en el tratamiento del dolor lumbar? Los opioides débiles están especialmente indicados en pacientes con dolor de leve a moderado que no se controlan con analgésicos menores o AINES. El tramadol es un opioide débil con efecto mixto agonista opiáceo inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina en el que existen varias presentaciones y asociaciones con paracetamol ampliamente utilizadas. No presenta techo analgésico por lo que las dosis empleadas Solo estarían limitadas por la aparición de efectos adversos. Puede administrarse en asociación con analgésicos menores, pero en ningún caso deben asociarse con un opioide mayor ni dos opioides débiles entre sí. ¿Cuándo usar opioides en el tercer escalón? Los opioides mayores constituyen el tercer escalón y son de elección cuando el, el paciente tiene un dolor moderado que no se controla con fármacos del segundo nivel y en pacientes con un dolor grave o intenso en cualquier momento. No todos los opioides mayores son igual de eficaces en el control del dolor lumbar, ni todos presentan el mismo perfil de seguridad. Respecto a la seguridad de los opioides, no suelen producir, a diferencia de otros analgésicos, toxicidad orgánica mayor sobre el hígado, o riñón o el sistema cardiovascular o cerebrovascular. No suelen ser habituales las depresiones respiratorias en pacientes con eh, dolor lumbar. Los efectos secundarios más frecuentes de los opiedes serían el estreñimiento, las náuseas, la somnolencia, pero con el tiempo se produce tolerancia a la mayoría de estos efectos indeseables. No obstante, se aconseja siempre utilizar un laxante o un antiemético para prevenir alguno de estos efectos. La tolerancia aparece en un 6% de los pacientes en el primer año y la adicción en un 3% si se realiza una selección adecuada de los pacientes que queremos tratar. Cuando existe un componente mixto, es decir, un dolor neuropático asociado que se describiría por la radiación hacia distintas zonas inervadas, los fármacos de elección serán los corticoides, los antidepresivos tricíclicos o los antiepilépticos. En resumen, el tratamiento del dolor lumbar puede ser mucho y variado, ya que existen numerosos fármacos a utilizar. En lumbalgias, el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos van a ser los fármacos de elección. Si el dolor no se controla y es más intenso, se puede recurrir al uso de opioides débiles o potentes según la intensidad del dolor. En las lumbalgias crónicas, dado que tienen que prescribirse durante mucho tiempo, se ha de hacer de forma más racional, prescribiendo los fármacos en función del, do del dolor del paciente, tanto teniendo en cuenta el origen como la intensidad y valorando también el riesgo-beneficio.